Sonic es un pequeño erizo antropomórfico azul proveniente de otro mundo, quien puede correr a velocidades supersónicas. Su cuidadora, Garra Larga la lo alienta a ocultar sus poderes, pero Sonic no le toma importancia a su advertencia, un día esto resulta en la invasión de una tribu de equidnas salvajes que intentan secuestrarlo, durante el escape, Garra Larga termina malherida al recibir un flechazo por parte de un miembro de dicha tribu que se encontraba entre los árboles. Sin tiempo que perder, Garra Larga le entrega a Sonic una bolsa de anillos que abren portales a otros planetas y dimensiones, usando uno para enviarlo hasta un planeta muy alejado, la Tierra.